Mi nombre es Mario Álvarez, soy de la provincia de Mendoza y vivo hace 20 años en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Me enteré que tenía coronavirus eh, después de un viaje del 10 al 15 de marzo. En ese tiempo todavía no se sabía nada. Eh, Estados Unidos no estaba entre los países, empezaba a aparecer lo de Europa pero Estados Unidos no estaba entre los países eh, complicados con, con la pandemia. Cuando nos fuimos ni siquiera existía el concepto de la cuarentena. Recién al día que volvíamos al 15, supimos que teníamos que hacer la cuarentena obligatoria a los que llegábamos del exterior. Eh, a los dos o tres días de llegar, empezaron los primeros síntomas, que eran molestias en el cuerpo, de pequeñas líneas de, de fiebre y una sensación anormal, tan, eh, corporal. También eh, fue muy muy característico que empezó a definir el cuadro las pérdidas del olfato y, y del gusto. Fue muy notorio como de un día para el otro. Eh, el olfato se pierde y junto con eso también el... Empecé a sentir esas líneas de fiebre y empecé a juntar eh, uno o dos síntomas. Nunca tuve un problema respiratorio que era algo también característico del cuadro y que los médicos lo ponían como un indicador, digamos, de la patología. Eh, a medida que fueron pasando los días, 3 cuatro, cinco días, la fiebre empezó a aumentar y decidí llamar al, al servicio de emergencia de OSDE que me comunicó con una médica de cabecera que fue la que ordenó la internación y fue la que siguió durante todo el proceso de la internación conmigo con dos o tres llamadas por día para darle seguimiento inclusive cuando estuve internado inclusive después la noticia en mi vida al principio fue choqueante eh porque uno va descubriendo que tiene síntomas anormales y uno empieza a, a sentir que no es una gripe normal. Mi diagnóstico fue una neumonía por coronavirus, eh, por lo tanto todos los síntomas eran de la, de la neumonía. Estuve internado 11 días en la clínica de Olivos eh, y con el tratamiento, desde el principio el tratamiento que se estaba aplicando, fue un proceso evolutivo, pero era el tratamiento que se estaba aplicando en ese momento, que eran los antibióticos y lo que todo el mundo conoce, la hidroxicloroquina, la y, y esos, los medicamentos nombrados en general y que están siendo difundidos. Eh, fueron 11 desde el momento en que se definió y la médica de OSDE decidió el lugar y, e indicar la internación. Eh, fue una clínica de olivos absolutamente aislado. Cada una de las enfermeras, médicos o los servicios que ingresaban estaban íntegramente vestidos y protegidos con la... Vestimenta reglamentaria, doble barbijo, las máscaras, eh, cofias, también eh, toda la ropa externa protegida. Y fue realmente un proceso, un proceso complejo porque uno estaba absolutamente aislado. Si bien era una clínica confortable y tenía vista al exterior, absolutamente aislado y todas las caras que yo veía eran todas caras exclusivamente protegidas ¿Qué es lo que más me impactó de la situación? es eh... Los tratamientos eran empíricos, yo veía y los médicos hablaban conmigo, se iban construyendo día a día. Eh, uno iba viendo más o menos en la tele este, algunas alternativas de tratamiento que se aplicaban para otras patologías y uno iba construyendo, digamos, ese, ese tratamiento. El aislamiento también es algo. Eh, Difícil porque en general cuando uno tiene un pariente internado, un ser querido internado, uno lo está acompañando, habla con los médicos, está intermediado, eh, los requerimientos. En esto uno está en completo aislamiento, solamente por teléfono u otros medios, eh, pero eso, eso lo hace, eso lo hace eh, muchísimo más difícil. Con respecto al origen del contagio con mi mujer, siempre imaginamos que fue en un restaurante italiano cerca de Times Square, un restaurante muy muy muy conocido, en donde fuimos la noche anterior al viaje. Insisto, todavía la vida era absolutamente normal y, y, y el mundo estaba funcionando y nosotros esa noche en un lugar chico, con muchísima gente, todos turistas de todas partes del mundo, nosotros imaginamos que fue ahí o en el viaje o en el viaje de vuelta. Cuando siento los aplausos a las 9 de la noche me imagino las caras de todos los enfermeros, de todos los médicos, de todos los que llamaban por teléfono para darle seguimiento a mi caso. Nunca los vi, sería imposible reconocerlos porque siempre estaban con todo, con todo tapado, pero pienso básicamente en ellos y, y, y mi gratitud va a ser eterna para los que me curaron y de algún modo reemplazaron a mi familia en el cuidado de mi salud. Eh, Finalmente, creo que, que, que el mundo no es perfecto, ni siquiera necesitamos que el mundo lo sea, solo necesitamos que algunas cosas en un momento determinado y que el sistema funcione. Y yo creo que desde la detección, desde la identificación de la patología, después la internación, la terapia, la recuperación y la salida, el sistema funcionó. Es decir... Eh, todos los que tenían que hacer algo para que el sistema funcionara, el sistema funcionó. Y voy a estar agradecido eternamente a todas las personas que hicieron que ese sistema funcionara. El mundo obviamente no es perfecto, ni siquiera necesitamos, solo que funcione, y en mi caso funcionó.